No es Guns N' Roses. Ah, Guns N' Roses. ¿Cómo está, Gringo? Buen día. Shamir? Buen día. Bien, todo bien. ¿La Compró? garganta? Bien. Sí. Ya está mejorando. ¿Cuál es la clave? A ver, el, denos el secreto. ¿Cómo eh, le hace? No ¿Qué? líquido en la noche, un líquido caliente para un poquito suavizar y. Puedes especificar qué líquido o es secreto de estado. Manzanilla. Ah, bien. Un, de manzanilla. un tecito de manzanilla. Sí, sí, sí, un tecito de manzanilla y. Con Solo el... eso. Solo eso. ¿ah? ¿Unas ¿só? gárgaras así o? Unas gárgaras en la mañana también y ya está. No sé si se nota. Creo que tal vez, quizás no es tan efectivo, gringo. No, es buenísimo. Lo natural siempre es lo más aconsejable. Así es. ¿Qué novedades? Todo bien, gringo, con algunos problemas para llegar hasta el canal, pero bueno, no? eh, llegamos. Tú vienes desde el sur. Yo de vengo la... desde Alto ah de ¿eh? Ya le cuento, la, eh, la gente está haciendo lo posible para llegar a sus fuentes laborales. Este es un problema que obviamente... Golpea a todos, ¿no, gringo? Pero ojalá se pueda solucionar lo antes posible. ¿no? Eh, esperemos que sí. Seguramente, si a la tarde, mitad de la tarde, esto se va a ir regularizando. Esperemos. Sí. Bueno, hablemos ha, mejor de fútbol. O ha de finalizado deportes. la fecha 22 sí, de sí. la división profesional. Tres partidos que se jugaron ayer, le voy a presentar uno porque es interesante hablar siempre de Oriente Petrolero, que es uno de los equipos más significativos del departamento cruceño. Sin ayer no pudo contra uno de los equipos que está en la parte baja de la tabla de posiciones, precisamente estoy hablando de Independiente. ¿Esto se jugó dónde? En Santa Cruz, en el Estadio Tahuichi, el partido terminó 3-3, a 3. estamos viendo ya el resumen y los goles que se marcaron en este escenario deportivo gringo. Esta es una jugada polémica que me imagino con Juan también en algún momento lo van a conversar, porque el balón da la sensación que ingresa. Da la sensación que ingresa, el portero saca dentro de su portería el balón. Esto fue revisado en el VAR, pero claro, si no tienes los elementos tecnológicos para determinar si realmente entró o no entró, porque los ángulos de la cámara gringo no eran los correctos. Uno venía de un costado... Eh, casi del centro del campo de juego, otra toma venía del costa, eh, detrás de la portería y así no puedes determinar realmente si ingresó o no. ¿Este gol era para Independiente? Este gol es una falta que. No digo el, que, el que anulan, el que no lo el, el, el primero fue para Independiente. No lo convalidan. Lo de... convalidaron. Pero lo convalidaron con imágenes que no te dan la certeza si realmente ingresó la totalidad o del sea, balón O sea, hincha de Oriente no está convencido no, de que na, eso fue na, gol. Ni, no, ni nosotros. O sea, a la hora de dar una opinión objetiva si ingresó o no, las imágenes no te dan o no te dicen si realmente pasó aquello. De acuerdo. Vimos el penal. Sí, sí vimos verdadero. el penal Cristaldo marcando el segundo gol. ¡Qué sorpresa! Sí, lo expulsaron al atacante de Oriente Petrolero, Facundo Suárez, a quien se está comentando mucho que la próxima temporada estaría en un equipo paseño a ver si sucede aquello. Y aquí ya estamos viendo el descuento de Oriente Petrolero. La falta que le cometen a Franz González y va a ser el encargado de marcar el eh, gol del descuento, el 2 a 1, Hugo Dorrego. buen jugador? ¿eh? Uruguayo uh -huh que mínimo debe estar ganando unos 5 mil, 6 mil dólares, pero para lo que juega, yo creo que justifica, es interesante el jugador uruguayo, el mediocampista ofensivo, ahí marcando el 2 a 1, estaba jugando con un hombre menos, perdía 2 a 1, daba la sensación que este resultado o que estas circunstancias de juego iban a favorecer plenamente al equipo capitalino que, bueno, ya lo hemos comentado, gringo, ¿no? De la noche a la mañana de ser un equipo tan competitivo el torneo pasado pasó a ser un equipo que ahora le está tratando de zafar Al a la descenso. zona de, del descenso directo. Impresionante, Inter como en un año, ¿no? Impresionante. <risa> la magia de nuestros dirigentes, dirían día además algunos. teniendo plata, ¿no? Claro, tres millones de dólares que ingresó, recaudaciones y muchos ingresos más que tuvo esta temporada. Aquí está el 3 a 1. Daba la sensación que este eh, gol liquidaba ¿Sí? el partido. Es El tanto nuevamente de Cristaldo, en una buena acción, ahí está Yasmani Campos, el veterano jugador de Independiente, ganando las espaldas a los volantes laterales, conduce el balón, los defensores tratan de destemporizar lo habilita muy bien en el espacio, para que luego defina el jugador extranjero de Independiente, 3 a 1. Esto era segundo tiempo, ¿no? Sí, segundo tiempo, pero Oriente Petrolero sacó fuerzas de flaqueza, buscó siempre el arco contrario, y va a llegar al gol del descuento, también en un eh, penal hay una torpe acción bueno, del defensor. Pueden sacar el, el, la pleca así para que se pueda ver? A ver si se repite la, la jugada. Es Chati, el defensor argentino gringo ya. que le va a cometer una infracción al atacante de Oriente Petrolero ya. en una torpeza. Ahí estamos viendo cómo eh, lo levantan a Correa el Argentino, el jugador de la casaca número 10 en Oriente Petrolero. Ahí está el pase filtrado. Y ahí vemos cómo va, o sea, hay contacto abajo, las extremidades inferiores y luego un golpe en el rostro y no, no hay dónde discutir, ¿no? Se ve como... Pero qué bárbaro, ¿no? Sí. ¿Y lo echaron al hombre o no? No, no lo echaron, fue amarilla simplemente y hay muchas cosas que bueno, discutir. Bueno, el bar, de la el bar debería, debería servir para eso, ¿no? Sí, sí, sin duda. ¿eh? Es que el bar tiene sus deficiencias, gringo, y a ver si en algún momento los dirigentes dan la explicación del por qué no hay eh, las cámaras, por ejemplo, por qué no se está haciendo uso de toda la tecnología que se ha prometido para poder tener decisiones más eh, objetivas dentro del arbitraje. Y ahí está, le mostraron la cartulina amarilla, lo vio gringo, mm. solo eso. Y Maximiliano Caire, el argentino, se va a encargar de anotar el 3 a 2 momentáneo, queridos amigos. Faltaba? Eh, faltaba, a ver, aquí lo tengo. Sí. A ver, a qué minuto fue este gol para ver. Eh, la remontada de, de Oriente, ¿no? Sí, ese minuto fue al minuto, eh, este gol fue, perdón, al minuto 68. Ah, era todavía temprano. Sí, al minuto 68. Me ¿no? imagino Oriente atacando incesantemente. Sí, eh, eh, Oriente tiene esa particularidad, Uy, jug particularidad jugando en, en el Tawiche. ¿eh? Ataca, ataca más allá de que tenga diferencia numérica y aquí está nada más y nada menos que Henry Back. ¡Qué sí. golazo! ¡Golazo, no! ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sin duda. Pero Henry Vaca, gringo, aparece de mes en cuando. ¿ah? ¿eh? Pero si aparece así, no hay problema. <risa> Oye, qué golazo. Es un golazo, sí, si no qué hay duda. Bien puesto. ¡Qué bien Es un puesto. golazo, pero... Bueno, gringo, si, si vas a pagar... Porque Oriente Petrolero pagó por este jugador alrededor de 200 mil, 250 mil dólares. Uh -huh. Y en este campeonato ha marcado solamente un par de goles. ¿eh? No tiene la relevancia e importancia que debería tener un jugador por quien has hecho una inversión de dinero. ¿no? Regularidad es lo que se le pide. ¿no? O sea, que no te haga un gran partido y después desaparezca tres. ¿no? Seguro se debe acordar del otro golazo que le marcó a Tomayapo en una jugada mesiánica que hizo y después de mucho tiempo vuelve a aparecer con esta... Pero lo que realmente se necesita de un jugador de estas características a quien le has pagado y es uno de los mejores pagados de Santa Cruz, pues que tenga regularidad como usted dice, pero no la tiene. ¿no? ¿En qué minuto fue este gol? Este ¿Cuánto, ¿Cuánto le quedaba a Oriente, digamos, para, para terminar de darlo vuelta? Esto fue el minuto 93, sobre el final, mm, en el adicionado. O sea, empataron con lo justo. Sí, con, por eso los hinchas de Oriente Petrolero como que sienten que esto fue como una victoria, una especie de victoria, porque jugaban con un hombre menos. Y sobre el final, eh, marca este tanto bonito, desde el punto de vista estético, no hay dónde discutir. Muy bueno. Pero eh, hay muchas cosas que comentar sobre Oriente Petrolero, por eso lo hemos preparado, gringo, para toda la gente, a la hora de, de hacer el análisis de por qué este Oriente Petrolero no puede luchar por el título del fútbol boliviano. Han pasado más de una década que no sale campeón y claro, hay muchos argumentos a la hora de explicar al fanático de Oriente de por qué, ¿no? Y el principal es, es que hay que ir a jugar a la altura, ¿no? Eso es lo que siempre se esgrime cuando se trata de entender por qué Oriente no lucha por el título del fútbol boliviano, pero, pero también... Pero, hay... pero Oriente salió campeón cinco veces. Esas veces acaso no había altura. Claro, esa es otra gran contrarrespuesta a, no, o pregunta. No, a... Pregunta lógica. Claro, una, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. sí Y además, eh, los dirigentes, claro, se sujetan de esto, yo desde mi punto de vista, para justificarse. Pero le hemos preparado este cuadro, gringo, a toda la gente, para que más o menos se entienda. Estos son los resultados negativos... Jugando en Santa Cruz de Oriente Petrolero. Estos son los puntos que ha perdido Oriente Petrolero precisamente en Santa Cruz. Mire, la fecha 3, Oriente Petrolero perdió con Royal Party por la mínima diferencia. Tres puntos. Fecha 4, empató con Blooming 2 a 2. Uh -huh. Perdió dos puntos. Fecha 5, Real Santa Cruz le ganó por dos goles a uno en la cancha de Real. Estamos hablando de los partidos que se juegan en, en el Santa departamento Cruz. de Santa Cruz. Uh -huh. Fecha 8, Oriente Petrolero ante Palmaflor, Empate 0 a 0. Fecha 12, Oriente enfrentando a Universitario de Vinto, 0 a 0. El mismo resultado. Fecha 18, Royal Party enfrenta a Oriente. Le vuelve a ganar Royal Party, que no está en su gran momento, podríamos decir. Venció por dos goles a 1. Fecha 21, lo que pasó el fin de semana. Guavirá venció por dos goles a uno a Oriente Petrolero. ¿Y lo de ayer? Y lo de ayer, 3 a 3, Oriente versus Independiente. 3 a 3 quedó este partido. Ahora... Sumamos cuatro derrotas, cuatro empates en Santa Cruz. Esto le significa 20 puntos perdidos solamente en Santa Cruz. Actualmente, Oriente Petrolero tiene 34 puntos y está sexto. Si le sumamos esos 20 puntos perdidos a los 34, son 54 puntos. ¿Qué quiere decir? Que si nos ponemos a ver cómo está la tabla del clausura, gringo, el puntero de la división profesional es Diez Trongues con 50 puntos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que si Oriente y si hiciese respetar sus partidos jugando en Santa Cruz, en este momento tranquilamente sería el líder del campeonato, cuatro puntos por encima de diez trongues. Con este cuadro que acabas de mostrar eh, y explicar, eh, Shamir, queda claro que no es el tema de la altura. No, claro que no, no. No es el tema de la altura. Sería bueno hacer un ejercicio, y te, te desafío, eh, que quizás para el lunes o para cuando tengas tiempo, ¿cuántos puntos ganó Oriente en la altura en Muy este bien. campeonato? Claro en que Potosí, sí. En Potosí, en La Paz... No sé cómo le fue en el alto, pero... En Cochabamba, por ejemplo, le ganó a Bilstermán. Cochabamba, Mann. que es altura también. Sí, sí, sí, le ganó a Wilstermann, ¿Por ejemplo? Sí, le ganó, por ejemplo, a Independiente en Sucre... Claro, eh, si no me falla la memoria, entonces podemos hacer claro. ese ejercicio. Si ah. fuese la altura la que determina el resultado, por ejemplo, nunca debía haberle ganado a Wilsterman en Cochabamba, y sí, por supuesto, debía haberle ganado a Palmaflor o a Universitario, o a un universitario de Vinto, ayer, a, a la U de Vinto, claro. al Independiente sí. ayer, ¿no es cierto? Sí, Es, es que ese es el problema, gringo, ¿no? O sea, eh, de Santa Cruz llegan este tipo de argumentos que solamente se condensan en uno, ¿no? De que... Es la altura, el principal condicionante para que Oriente Petrolero no pueda competir y no le pueda dar esa satisfacción a su hincha, que hace más de 10 años no la tiene, que Tal es salir cual. campeón, ¿no? Sí, Pero simplemente ganando todos sus partidos en, el, en Santa Cruz prácticamente tiene esas chances de llegar a Copa Libertadores, de ser protagonista del campeonato y quizás salir campeón, ¿no? Tal cual. Queda claro, ¿no? Buenísimo, clarísimo, clarísimo. Ha quedado clarísimo. Muy bien. bien. Vamos con la tabla de posiciones, señor director, para entender que... ¿Cómo está? Eh, bueno, esto ya lo estábamos revisando, gringos, 50 puntos 10 stronges A la fecha, eh, a la culminación de 22 jornadas disputadas este campeonato, War Ready tiene 48 a 2 puntos, tenemos todavía torneo, queda claro eso. Y Bolívar 47 unidades, lo que nos interesa de la tabla del clausura. Vamos a la acumulada, señor director, por favor. Ahí está. Copa Libertadores, Bolívar asegurado con 84 unidades, 10 strongs de momento es Bolivia 2, 77, eh, Always Ready tiene 67, va como Bolivia 3 momentáneamente, y Nacional Potosí de gran campaña esta temporada, 64 unidades. Los equipos que están en Copa eh, Sudamericana, Oriente Petrolero, mira la diferencia gringo por si acaso, ¿eh? uh -huh. ya son 8 puntos, lo veníamos comentando, o sea, Oriente tenía la posibilidad de seguir manteniendo esa diferencia de 6 unidades para pensar que puede tener Copa Libertadores el próximo año, pero ahora se ha extendido de 6 a 8, 64 nacional y Oriente Petrolero tiene 56. Guavirá, que sin duda alguna es el mejor... Eh, equipo cruceño en la actualidad 54 puntos, ya se pone ahí a la par nada más de Oriente Palmaflor que está con una seguidilla de malos resultados en ocho fechas solamente tiene una victoria una derrota y puro empates y luego está eh, Blooming, que es el gran beneficiado de la jornada de ayer gringo, porque le comento que no ganó Wilstermann, perdió con Tomayapo no pudo ganar Aurora que perdió con Real Santa Cruz y claro, tenían la chance de poder acercarse a un Blooming que también hace mucho tiempo que no gana. Pero bueno, para que se den cuenta que a veces eh, falta, ¿no? Les falta convicción a la hora de conseguir los objetivos. Y bueno, la parte baja de la tabla de posiciones, ahí está Aurora con 45. Son tres equipos que tienen esa cantidad de puntos. Eh, Royal Party, Bilsterman, Aurora, Real Tomayapo, que está con 43, sumó 3 unidades, Independiente, que sumó un punto, tiene 40, y la gran victoria de Real Santa Cruz ayer le ha permitido salir de la zona del indirecto, está con 40 unidades, vuelve a la zona del indirecto la U de Sucre con 38, y Universitario, que está con 35, el fin de semana enfrenta a 10 trongues. Tremendo, bueno, difícil, la, el horizonte para los universitarios es durísimo, considerando complicado. que ellos dos son los que llegaron este año. sí. Y sería otro caso en el que el equipo que asciende, ese mismo año desciende. ¿no? Pero este fútbol que vivimos, gringo, es tan irregular que no me sorprende que el próximo sábado eh, Universitario divinto le pueda empatar incluso al puntero de la división profesional que es Die strong. Usted bueno, sabe cómo es el fútbol, ¿ah? Eso, es, eso es más un deseo que otra cosa. Bien, lo dejamos ahí. <risa> Tenemos los partidos del fin de semana. Claro que sí, lo sí. revisamos a continuación, señor director. Aquí va. Empieza mañana, ¿no? Hoy no hay partidos. Hoy no, tenemos compromisos, tenemos autonomía. Es la Estamos. fecha 23. Sí, muy bien, ahí está el partido. Lo que le decía, gringo, sábado, 15 horas, en el Quilloto, en Quillacoyo se va a jugar esto. En ¿Cómo el está... se llama el estadio? Quilloto, le dicen. ¿Quilloto? Sí, en el Estadio Municipal de Quillacollo. Universitario de Vinto enfrenta a Diez Trongues desde las 15 horas. Nacional Potosí... Va a jugar con Bolívar en el estadio Hernando Siles. Un Bolívar diezmado. No estará Da Costa, no estará Justiniano, no estará Villamil. Rojas también se pierde. Aunque Bolívar está tratando de evitar la sanción de Villamil y que puede estar habilitado para este partido. 19 con 30 horas. Royal Party recibe la visita de Guavirá. Bueno, no, no recibe la visita. Simplemente van a jugar en, en el Tahuichi. El domingo tenemos otro compromiso muy interesante. Palmaflor ante Oriente Petrolero. Oriente que no tendrá a su goleador. Ha sido expulsado. La jornada de ayer, domingo, 17 con 15, Real Santa Cruz, Always Ready. ¿Qué le parece el rival que viene de ganarle a Aurora? Aurora uh -huh. que le ha ganado, por ejemplo, a Always Ready en el alto. ¿Se acuerda, Sí, Lingo? no me lo recuerdes, por favor. Sí, ya estoy. Entonces, a ver, eso de... veremos qué es lo que sucede en este compromiso. Universitario de Sucre contra Aurora en la capital del estado. Bilsterman juega con Independiente en Cochabamba. Esto ya el es lunes. Y el otro partido para finalizar el mismo día a lunes... Desde las 20 con 30, Toma Yapo recibe a Blooming en el cuarto centenario. Ahí está la jornada, gringo. Veremos. Buenísimo. Bueno, el campeonato está previsto que finalice. Entiendo que son dos semanas antes del Mundial, ¿correcto? El 3, entre el 13. 13 de noviembre. De noviembre hasta el 17 aproximadamente se tiene planificado Como que máximo, Como el 17 máximo. debería terminarse. Ahora, sí. claro, eh, yo me estoy preguntando lo siguiente, ¿no? Y no quiero llevarte a ningún escenario que, al que no quieras ir, pero simplemente estoy pensando en voz alta. Jornada 25. ¿Sí? Jornada 25, son 28, jornada 25, sábado 22, a las 4 de la tarde, Bolívar-Real Santa Cruz. Primer partido, 22. Muy bien. El día siguiente, el domingo 23, 19.30, Blooming Always Ready. Estamos hablando de un Always Ready que está peleando la punta, iría el domingo a ver a Blooming, y Real Santa Cruz que viene remontada. Recibe a Bolívar, que es otro de los que está discutiendo por el campeonato, el sábado 22. Eh, ¿Por qué planteo esta duda? Por no hablar de la siguiente fecha, de la 26. Estamos hablando aquí de la fecha de 25. 25 sí, por el fecha. paro, por el paro, por el paro. Si se hace un paro en Santa Cruz, como está previsto desde el próximo sábado 22, no habrá partidos ni de Bolívar ni de Always y tampoco los de la siguiente, salvo que el paro se levante eh, en una semana. Lo que sin duda va a poner en aprietos a sí. la, la programación del campeonato, ¿no? Y hay que tomar en cuenta, gringo, que también se va a jugar un partido amistoso de la selección boliviana en Santa Cruz. De acuerdo. No, bueno, ¿qué fecha es eso? Ese es el 24. ¿De? De, de este mes. Del mes de noviembre, perdón, del mes de noviembre. Bueno, esperemos que hasta eso ya se haya resuelto de alguna manera el conflicto, pero aquí estamos hablando del próximo sábado, no este. Ah, sí, sí, sí. No este sábado, sino el otro. Sí, tienes razón, sí, sí, yo me estoy adelantando a sucesos que... A las cero horas del sábado 22 está previsto que inicie el paro indefinido en Santa Cruz. Eso implica que el partido del sábado no va a poder ir diríamos, salvo Bien. que se haga un callejón, diríamos, futbolero para que llegue el equipo, el Orwell's, en el caso del Orweiss el sábado eh, no, Bolívar, perdón, el sábado y el Orweiss el domingo Sí. O sea, los partidos que se podrían jugar en Santa Cruz, o que se tendrían que jugar, podrían correr riesgo. Porque ya le pasó, por ejemplo, a Always Ready cuando tenía que eh, disputar claro. su partido con, con Royal, Royal Party. Party. Exactamente. En efecto, cayó ¿no? en uno de los días de paro. Pero claro, aquí tenías la flexibilidad de, de poder de saltar Aquí fechas. la pregunta es, si eventualmente, considerando que solamente sea el del sábado y el sí. del domingo... ¿Dónde los programas? ¿Dónde los metes? Pero además, considerando, eh, Shamir, y esto es importante, que son equipos que están directamente vinculados en la lucha por claro. el título. Sí. Podrías incluso suponer que les vas a dar una ventaja, ¿no? De ir a jugar, ponte que sea después, al final, que los reprogramen. Eh, que van a jugar con una ventaja. Ahora, fíjate, si tú te, si tú te das cuenta cómo viene el fixture, es sábado, domingo, miércoles, jueves. Sí, sábado, apretado. domingo, miércoles, jueves. ¿Cuándo los vas a hacer jugar? Sí, sí, sí, toda la razón. Toda la razón. Veremos qué es lo que sucede y vamos a consultar al, a la dirección de, de, de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, que son los encargados de poder analizar esta situación. Y tratar de anticipar cualquier tipo de suceso que podría complicar la finalización del campeonato. La otra opción sería cambiar de sede, ¿no? Partidos que deban disputarse en Santa Cruz, que se disputen en. No, ya no en, se puede porque es la segunda vuelta y prácticamente. No, pero digo, para salvar la situación, si no te tienes fechas, si ya está Ahí encima del es mundial. Y tendrás que mover la fecha. Es sí, decir, sí. Ir a Cochabamba, qué sé yo. Es, ¿no? Ahí es más Ahora, difícil. si hay paro, van a poder salirlo. Va a haber vuelos, por ejemplo, o no va a haber vuelos. Eh, es decir, es, es un, tema. Sí, es, sí, es sí, un sí. tema. Seguramente va a traer mucho que, que comentar y que analizar y qué soluciones va a plantear la Federación Boliviana. De El lunes, que estaremos ya a, a poco menos de una semana del inicio del paro, a ver si tenemos algún poco de luces respecto a ese tema. No sé si hay algo más. Eh, sí. Eso sería. Bueno. Ya esperar los partidos de mañana. La fecha y el lunes estamos con todos los, con todos los goles y el, los resúmenes. ¿Qué transmitimos acá en Aviayala Vamos a transmitir el partido de Diez Trongues, vamos a partir, eh, transmitir el partido de Bolívar y también estaremos con Always Ready el domingo. Los dos partidos de sábado hacemos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, Bolívar enfrentando a Nacional y previamente Diez Trongues en, en Cochabamba ante Universitario de Vinto. Y el domingo estaremos con el partido de Always Ready frente a Real Santa Cruz en la capital cruceña. Buenísimo. Muy bien, Shamir, que tengas un lindo fin de semana. Nos hemos olvidado del fútbol yungueño, ¿no? Estamos en sí, falta. Sí, Pero sí. la próxima semana lo hacemos. Sí, muy ¿Sí? bien, claro. Falta, claro que sí, falta, claro que sí. Mil disculpas. ¿ah? No, seguro, seguro. Que estés bien, eh, Igualmente. Buen trabajo y cuide la garganta. Sí, sí, sí, sí vamos a hacer que. Seguro que sí.